Según los expertos vamos a tener... ¿Y qué pasa con los momentos Pueden prevenir que... No, incluso un desmayo. ¿No? Ver, un sí, desmayo, de versión, de, como, de versión, como lo habíamos versión, visto. Versión, sí. Tenemos entonces aquí en el piso de la edición matinal al eh, médico... Patrick Azorla. Patrick Azorla. De, de, de deporte, además. Deporte. ¿Qué sí y qué no para evitar la ola de calor? Patrick, bienvenido. Gracias. Eh, gracias, René, gracias, Julio, gracias, Mari. Vamos a hablar primero de la definición que está ahí, que es un golpe de calor. ¿no? Es la incapacidad del cuerpo para poder termorregularse. Digamos que en condiciones basales uno hace al alguna actividad física y empieza a sudar, y ese sudor hace que el agua se evapore y así perdemos calor. Entonces, ese mecanismo de perder calor se ve alterado. Y hace que la temperatura... De el núcleo, aumente por encima de los 40 grados centígrados, lo cual es bastante. ¿okay? Y hay dos tipos de golpes de calor. Los que les dan a los que no hacen deporte, digamos, está en la calle, está el, haciendo, ¿sí? como la persona que hemos visto, ¿no? estaba haciendo mucha actividad y se desmaya. Uh -huh. Y hay otras personas que es durante el deporte. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, sí. de élite, ellos también pueden sufrir el golpe de calor. Entonces, ¿qué es lo importante? Primero, prevenirlo. ¿okay? ¿Cómo se debe prevenir un golpe de calor? Lo más importante es que estés muy hidratado, o sea, que tengas muy buena hidratación. ¿Cuánto es una muy buena hidratación al día? Depende, porque si yo, por ejemplo, soy una persona sedentaria de 50 años... Y 45 kilos, frente a una persona de dos metros con 100 kilos, las cantidades cambian. Entonces, eso de los ocho vasos al día, claro. pues es una recomendación mundial, pero cada persona tiene sus la recomendación mundial? La de dos litros. Esa es, es la clásica que uno escuchaba, sí, sí, escucha sí, Los ocho rico. vasos, ya, pero ocho vasos para quién? Claro. Para la pequeñita y el grandote no, no tiene sentido. Ya, Entonces. Has traído, ¿por, qué? ¿Por qué específicamente Esas son frutas que tienen gran, gran contenido de agua. Y ese es importantísimo, porque uno tiene que hidratarse con agua uh -huh. y también con los alimentos que la contengan. sí ya. Y cualquier alimento. ¿Cuáles son es lo bueno. más, lo más los más primero este tiene muchísima agua, tiene fibra, tiene agua, okay. este azúcar, tiene un poco de azúcar también que es bueno. Esto de acá, que es el aguaymanto, es un antioxidante y además contiene vitaminas. Acá tenemos a la famosa la mandarina, mandarina claro, rica eso. en vitamina C. Protagonista de muchas mesas la mandarina. Protagonista y además con gran contenido de agua también. Sí. La pitahaya, que a muchos les encanta. Ahora vamos que también si te comes una o dos, después vas a tener que ir al baño. ¿no? fanática, sí. Es, que es muy buena por el estómago. Por eso, por eso. Pero si uno abusa de eso, va a pasar más tiempo en el baño que en la oficina. ¿no? cuidado con la sí, sí, Te deshidrata, sí. deshidrata a la mala. Claro. Y, y este y la naranja, que básicamente es similar a la mandarina. La chicha también. ¿Te has puesto chicha sí, es... ¿O es porque es líquido? Porque a veces muchas personas te dicen, no puedo tomar agua, no me gusta el agua, lo cual... Es bastante común, ¿no? Yo no puedo tomar agua, ¿okay? Si no puedes tomar agua porque no te gusta, ¿Ya? puedes reemplazarlo o por infusiones o por refrescos no... Azucarado. Bien, Por ejemplo, no es lo ideal, digamos, ¿no? No es lo ideal, pero es una muy buena opción, sobre opción todo si ideal. no le añades azúcar. Le puedes añadir diestevia, le puedes añadir otro edulcorante y así, digamos, te mantienes hidratado constantemente. Uh -huh. Ojo con los niños y ojo con los adultos mayores. Eso. En extremos de la vida, ellos no son capaces de termorregularse. El, el recién nacido porque no adquirió esa capacidad y la persona mayor porque la perdió. Entonces yo, yo les pregunto, cuando una persona adulto mayor es muy raro que te diga, tengo sed? No toman sí, agua, sí, sí, no toman sí. agua. Porque a pesar que se han deshidratado, el mecanismo de la sed está no totalmente o sea, apagado. Ten, ten, tenemos acá en la mesa... Un producto que se volvió muy controversial el fin de semana, ¿no? Se ha mencionado tanto el tema de los bloqueadores. Ah, ok. A ver, explícanos, por favor. Ok, el eh, tema de los bloqueadores es importante. Sí. Yo, me, yo me acuerdo, o sé, lo, de lo que estás conversando, claro. ¿no? Cuando tenemos exposiciones prolongadas al sol, Ayol. especialmente entre 12 al mediodía y 4 de la tarde, ¿ok? Es especialmente ahí donde hay mucha más radiación. No, claro, pero el, sí. pro, el problema es que la, la ironía con, con esta desgracia ha frivolizado el bloqueador y lo asocia a las clases altas con el bloqueador ya es tan importante como la alimentación. Exacto. No, claro. Lo que pasa es que está muy eh, desestimado sí. el bloqueador y el uso del bloqueador. Entonces, claro, claro si en asocia... no, la playa, bloqueadores, los pitufos, si no es así. Y como exacto. que sería un producto de gente con mucha e sí, economía, ¿no? Que, ¿Y, pues, sí, y cuántas enfermedades a la piel, además, a raíz del claro. no uso? O sea, bloqueador, el, el bloqueador ¿no? no es un privilegio, por Exacto. favor, explíquenos, no es un privilegio. No es un privilegio, es algo que debemos de utilizar todos. Uh -huh. sí. Sí. Ahora, puede ser un poco costoso, sí, pero también más costoso te va a salir la enfermedad. Exactamente. Entonces sí tenemos que invertir en unos buenos bloqueadores, hay de distintos tipos. No debería serlo. Un par de preguntas, sí. me, me escriben acá, ¿el agua con gas eh, se puede tomar también? Se ¿o? puede tomar. Normal. No, Antes in, de hacerte no indiscriminadamente... Claro. No por el hecho que sea mala, sino porque tiene eh, agua es una agua carbonatada. Y si lo tomas toda la vida, durante todo el día, puedes dañar el esmalte dental. Mm. Solamente ah, por eso. Por el esmalte dental. Solamente por, por el gas. Sí. Perfecto. Ahí, sigue siendo pero, agua. Y con el tema este de, de, de las frutas que tenemos aquí en la mesa, que uh -huh. son las principales, me impresionó que también las sandías está dentro de este grupo. La sandía y melón. Eh, al día, por ejemplo, un niño, ¿cuántas de estas debería consumir? Idealmente son cinco porciones al día entre frutas y verduras. Pues, para un niño es más fácil que coma tres frutas que tres verduras. Entonces mejor darle las frutas que. Frutita, frutita. Y, y, y, y creo que se nos ha pasado, se nos ha pasado. Sí, hablando del calor que tiene, se, se, se, sí, se, se nos ha pasado algo. Y además usted es médico deportivo. Eh, tratar de no salir a correr a mediodía, por Exacto. O sea, no hacer deporte, eh, no te echado. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque.. porque nosotros no ganamos de... calor, sí, sí, sí. nosotros ganamos calor o por el ambiente, digamos que imaginemos que eso no tenga aire acondicionado y estemos en un lugar muy cerrado, ahí ganamos calor. No vas a poder correr toda sí, pues. no, la Renega. Y la segunda. El, el, el, el, el agua ayuda. En el agua no pasa nada. Ayuda, Ahora, Patrick, tú sabes... El agua ayuda, entonces... Salvando, es, distinto a... es distinto. Es diferente. Es diferente. Okay. Ahora, tú sabes que aquí somos pet lovers, uh -huh. ¿no? Eh, las mascotitas que también padecen el golpe de calor, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué hacer allí? Eh, la, la, las patas en el, la vereda caliente. Claro, eso es, eso es bueno. Es, es reconocer de forma temprana, tanto animales como humanos, que está empezando un golpe de calor. Porque... Este, eso te puede salvar la vida tanto de la persona y también del de animal. Entonces si tiene, si le encuentras que está. Eh, bastante apagada, que está somnolienta durante todo el día, claro, sí. está confundida, no quiere comer, no obedece órdenes, pues ya estamos entre una larga. Sí, Igual la larga. no soy veterinario, pero el golpe de, ca de calor, este, de hecho en humanos sí es más fácil de reconocer. Ya, y con el tema de los adultos mayores, uh -huh. no, los abuelitos también, ¿no? porque tú comentabas hace un ratito eh, que no, no le gusta mucho tomar no gusta, el líquido, ¿eh? ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Frutitas es la alternativa? No, no. Eh, tenemos que ofrecérselas. Él le va a decir, pero yo no tengo sed. Sí, pero te estás deshidratando. Ya. ¿Qué tips que nos puedes dar para ellos, para los abuelitos? Bueno, uno es esto de acá: si van a tener que salir sombreros que sean. De ala ancha, no se dice, ¿no? ¿no? Claro. Importantísimo. Esto eso también es considerado ala ancha. Perfecto, perfecto. Otra cosa importante, la, la ropa, ¿Qué, ¿verdad? ¿qué tal? Ahí, Ahí está. Sí, así se debe colocar... Es, porque un algún, look, alguno, es algunos un lo look. colocan este, a lo Pedro Navaja, a lo, ¿no? De medio lado. ala. Ah, sí. ¿No? Ahí está Está, está bonito. Y está muy bien, además. Sí, creo. sí. Y, y a René, ¿qué, ¿qué tal le quedará eso? Vamos ¿eh? a ver. Yo, yo prefiero usar este, ambos. Sí, pero a ver... A ver este es para cubrir este, ¿no? Para cubrir. Eh. Ah no, bueno. Te bien. cubre, pues todo. Pero este también este es más. Este... ¿No? ¿Qué quiere decir? Es que este es más más juvenil. Ese está bueno, ¿Me tiene ¿me el, el signo de dólar ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Claro, o sea, te cubre, o sea, tienes una sombra ahí. Exacto. ¿no? Que tú te resistes, Julio, hemos conversado varias veces, no te gusta usar no, so no, no, pero, pero, por pone, favor, por No, no, ¿eh? sabía ya, sí, sí. Escúchame, pero hay unas, unas viseras, ¿no? Que tienen esta parte sí. descubierta. ¿Y esas sirven o no sirven? Preferiblemente esas. Es no, bien, preferiblemente. Y las personas, este... Eh... Bueno, yo ya me estoy quedando calvo, pero hay más calvos que yo. Bueno. <risa> <risa> aclarando, aclarando, René. No, muy a los calvos, yo me he rapado, yo me he rapado. Ajá. Ya, pero ahí también, ¿También bloqueador. se pone el bloqueador en la cabeza? cabeza. Sí, también se tiene que poner el bloqueador en todas las zonas expuestas. Uh -huh. Entonces, para evitar tener muchas zonas expuestas, pues la recomendación es ropa holgada, nunca ajustada. Y, y nos piden, nos piden, por favor, una especie de, de, de cálogo, ¿no? Cinco tips, uno de cálogo son bien, uh -huh. cinco tips. Para los adultos mayores que tenemos. Ya, cinco tips. La ropa que sea holgada, que sea cómoda y que sea de algodón. O sea, un material transpirable. Ya. Que tome agua a demanda. Así y, no le provoque. Y nosotros ofrecérselas. Sí. ¿sí? sí Evitar. Sí, y siempre con el agua, ah, agua. El alcohol te deshidrata. Ajá. Ya, de todas cero maneras. Cero alcohol. Cero alcohol. Ya. Y consumo de agua también en las frutas y en las preparaciones. Eso se puede conseguir, por ejemplo. El café también tiene agua. Y el café no deshidrata en cantidades moderadas. Hay gente que piensa, tomo mucho café y me deshidrato, oh, señor. So, si es leve. Moderar, café, doctor, dígalo, dígalo Yo vine favor. ahí con mi, con mi café y estoy feliz. Claro, okay. Y creo que me faltaba una, este, Bueno, lo, los, los gorros, los la gorros, protección la protección. Y el ¿no? Ah, bueno, y siempre que esa ropa que cubra la mayor cantidad de respuesta, no. Uno ve en la en, en la calle que utilizan las mangas. Sí, sí, sí. Sí, Ese es importantísimo porque reduces el área que puede perjudicar. Este, este calor que el Senami acaba de decir que el 23 va a ser el peor día de calor. El 23 de marzo 23. va a ser el día más barato. Así que hay que estar muy preparados ¿no? Mucha Muchas gracias al doctor Patrick Cazorla por estos importantes gracias. consejos que trasladamos a ustedes. Gracias, doctor. Muy bien, ahora 9 y 11 tenemos una alerta informativa.